Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marvin García, eh, director del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y quiero solidarizarme con las familias de las 72 víctimas de la masacre de Tamaulipas y que sea la poesía la que pueda llevarles eh, de alguna forma paz, tranquilidad y que también llegue la verdad, la justicia y la reparación. Y quiero leerles este poema con, con mucho cariño y de nuevo con toda mi solidaridad. Imaginemos que somos 400 estrellas y que estamos aquí para despedir a los que decidieron ser pájaros, a los que eligieron ser maíz, frijol, semilla de la luz, a los que cambiaron su nombre por Ocote, a los que mordieron la tierra, a los que sintieron el dolor a los que engañaron a la muerte con luciérnagas, a los que elevaron el vuelo, a los que se convirtieron en candelas y decidieron lanzarse al fuego. Muchas gracias.